Bienvenidos y bienvenidas, en esta ocasión vamos a crear un video en nuestra plataforma de Canva. Para ello, una vez iniciada sesión, en la parte superior vamos a escribir video. Seleccionamos la primera opción y tenemos todas estas plantillas que podemos utilizar. Las plantillas que tengan el icono de Pro, en este caso con el signo de pesos, son de pack, así que se recomienda utilizar plantillas gratuitas para poder descargar nuestro video. damos clic en la plantilla a trabajar tendremos una nueva ventana en nuestro navegador donde podemos trabajar nuestro video. en la parte superior podemos cambiar el nombre con el cual va a aparecer nuestro video. en esta misma parte superior podemos compartir visualizar descargar nuestro recurso y en los tres puntos tenemos más opciones para compartir nuestro video. el proceso de edición y entorno de trabajo funciona de igual manera que en la infografía en la plantilla tú puedes editar el título que aparece en la primera página en este caso he establecido herramientas de videollamada para el aprendizaje a distancia las animaciones son muy importantes Podemos hacer animaciones a la página completa o a cada elemento. Damos clic en la página, miren que aparece seleccionada en color azul y en la parte superior ya tiene una animación que es paneo. Damos clic en paneo y puedo seleccionar otra animación. Para las animaciones de los elementos damos clic en él y en la parte superior tenemos la opción animar. Podemos ir agregando más páginas con información relevante del tema a tratar. Por lo general, en estas plantillas, los textos van a estar agrupados. Para desagruparlos, damos clic en el texto, clic derecho y damos clic en desagrupar. De esta manera, podemos editar el texto superior o el inferior. En este caso, he agregado este texto, ya que mi video se centra en herramientas de videollamada para el aprendizaje a distancia. Y listo, puedes ir agregando más texto, más plantillas, fotos, elementos... Y videos para ir enriqueciendo tu trabajo final. Para seleccionar la música de fondo, en este caso tengo el tema Happy Wisting. Doy clic en él y en la parte superior puedo eliminarlo o escucharlo. Si es adecuado, lo mantenemos. Voy a eliminarlo y para agregar otro audio, en la parte izquierda seleccionamos Audio y podremos seleccionar temas gratuitos, una vez finalizado damos clic en descargar, el tipo de archivo será video mp4, seleccionamos las páginas, aquí debemos asegurarnos de que todas las páginas estén seleccionadas o aquellas que desees que aparezcan en tu video, damos clic en hecho y luego clic en descargar, recuerda que tu plantilla y los elementos que utilices en tu video, Deben ser gratuitas. Si tienes un elemento que sea de pago, no va a ser posible la descarga. ¡Listo! Ya tenemos nuestro video realizado en Canva. Te invitamos a que revises las recomendaciones explicadas en la temática anterior e inicies con la creación de tus videos. ¡Hasta la próxima!